Eh, amigos, siempre es un placer conversar con Wilton, sí, quien es el presidente, eh, primer año tuyo Ajá. y una proeza, por ejemplo, hoy estamos transmitiendo lo que es eh, la Dominican Day Parade, sí. cientos de dominicanos están eh, abarrotados, disfrutando del colorido y tu primer año un reto. ¿Qué es lo que te dio más miedo a ti en este primer año de la organización de la Dominican Day Parade? Sí, uh, estamos trabajando desde hace como cuatro años pero lo que quiero más decirle a la gente es que necesitamos un millón tenemos una campaña, mil para el millón, un millón, necesitamos un millón de dólares para darles a los estudiantes dominicanos para que se enfoquen en los estudios. Bueno, Winton después de, de esta nueva eh, modalidad de, de la parada que ya es con un presidente cada dos años lo más que se ha eh, eh, logrado reunir son 200 mil dólares uh -huh. y tú vas por un millón sí, eh, sí un millón tenemos dos años para, para hacer el, el un millón, pero yo lo quiero hacer en un año, ¿Un así, año. Que, así que te, tenemos eh, un reto, pero hay que hacerlo si somos dominicanos y, y el reto no es mío, es para todos es la comunidad dominicana, somos toditos nosotros que tenemos que ayudar la próxima generación en esta nueva etapa, o nueva modalidad que ya la, la Dominican de Parey es eh, una entidad sin fines de lucro realmente. Eh, eh, las empresas han retomado la confianza apoyando con los con lo, con lo patrocinios. Eh, las personas, la, las empresas también comprando la mesa para la cena de gala y también la carroza. Porque de ahí que sale el dinero para poder recaudar ahora un millón de dólares. Sí, no, hay mucho entusiasmo. Entonces tenemos muchos eh, patrocinadores que quieren participar. En, en, la, en el desfile dominicano. Sí, tenemos ahora a, a Chivas que vino este año eh, de nuevo, eh, Corona eh, vino también eh, de nuevo este año con nosotros, así que tenemos... O sea que la confianza ha ido re, eh, se se retornando, se, se, se está retornando, sí, así mismo. Sí. Okay. Bueno, un mensaje entonces a todos esos televidentes que nos están viendo eh, todo Nueva York y también la República Dominicana en este desfile eh, de la Dominican Day para Dominicanos, si quieren el orgullo de la dominicanidad, que esté eh, en, en la calle 35, tienen que estar ahí todos los dominicanos, la calle 35, en la avenida de la América, porque ahí vamos a celebrar en grande nuestra música, nuestra cultura y ese calor que solamente lo tienen los dominicanos. Bueno, seguimos con esta gran transmisión de la Dominican Day Parade 2019.